Hola a todos, soy Álvaro de Maker Gal y en este vídeo vamos a resolver ahí una duda que surgía en los comentarios sobre cómo conectar motores en serie, eh, motores paso a paso en serie. Entonces, eh, antes de empezar, pues quiero un poco explicaros eh, lo que es un motor paso a paso y que veáis un poco cómo, cómo es por dentro, que seguro que algunos de vosotros nunca visteis un motor paso a paso y seguro que os resulta curioso. Entonces, un motor paso a paso es un dispositivo eléctrico que lo que hace es convertir los pulsos eléctricos que le, llevan, le llegan del driver en un movimiento angular. Eh, es por eso que seguramente que si buscáis, algunos sonará esto, que hay mucha gente que pregunta por si usar un motor NEMA 17 de 1,8 grados o de 0,9 grados. Bueno, pues estos es 1,8 o 0,9 grados son, digamos el ángulo mínimo que se puede mover el motor que después en función de los drivers que utilicemos nosotros electrónicamente podemos subdividir ese ángulo en mayor o menor medida dependiendo del micro -stepping que tenga nuestro driver no en este caso pues, pues uno partido por 16 que lo que hará es dividir estos 1.8 con grados pues 16 veces o 32 o 256 dependiendo un poco del driver que, que estemos utilizando. Entonces, como en todo circuito electro, eléctrico, digamos, nosotros podemos conectar las cosas de diferentes maneras, ¿no? Eh, o en serie o en paralelo. Entonces, lo habitual en estos casos, cuando tenemos varios motores, lo que hacemos es conectar los motores en, en paralelo, que simplemente sería coger eh, los cables de los motores y soldar con col color con color, y de esa forma pues tenemos los motores conectados al driver en, en paralelo, ¿vale? En paralelo porque los dos se conectan al mismo punto. Vale, una conexión en serie lo que hace es que estos motores paso a paso eh, internamente lo que tienen son eh, conjuntos de bobinas. Vale, entonces lo más habitual es que en los motores paso a paso que nosotros utilizamos en las impresoras 3D son motores que se llaman bipolares porque tienen dos pares de bobinas. Entonces, estos pares de bobinas eh, lo que hacen es que eh, este, este rotor, que es el que va metido en el bloque del, del motor paso a paso, eh, pues según la corriente, eh, o sea, van intercambiando, digamos, la corriente, va entrando por una bobina por la otra, y entonces es como que se va intercambiando a mucha velocidad, y eso es lo que hace que el, el, el, la parte esta, el rotor, digamos, eh, pues los electroimanes al encenderse y a apagarse en la secuencia correcta y a la velocidad correcta, pues hace que esto se gire hacia un lado o hacia el otro y a la velocidad que, que, que sea necesaria, digamos. En función de la velocidad a la que nosotros enviemos los pulsos, pues esto va a girar más rápido o más despacio. Vale, entonces teniendo eso en cuenta, pues nosotros lo que tenemos que hacer para conectarlo en serie es, eh, digamos, puentear las bobinas. Es decir, este motor tiene una bobina que sería el cable negro y verde y este motor pues tiene la misma bobina entonces un poco para que lo veáis de una manera más gráfica si nosotros cogemos un multímetro vale y medimos eh, continuidad pues por ejemplo entre el cable negro y el verde pues si pita es que hay continuidad esto significa que internamente eh, el cable negro y el verde están conectados y lo mismo pasa con el rojo y el azul entonces si nosotros queremos conectar esto en serie a un mismo driver lo que tendremos que hacer es eh, unir la bobina 1 de este motor con la bobina 1 de este motor y para eso lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, que os lo enseño ahora mismo en un, en un papel para que lo veáis con mayor detalle. Bien, entonces nosotros lo que tendríamos es esto. Nosotros tenemos un driver, ¿vale? Y nosotros al driver conectamos un cable de este estilo con cuatro cables vale que corresponden ya os digo a las cuatro bobinas que hablábamos y normalmente en la placa en las rams o la placa que uséis si os fijáis pone esto de aquí a más a menos B más B menos vale entonces eh, bueno lo he hecho así con, con rojo y azul un poco para que lo lo entendáis bien y entonces básicamente lo que tendríamos que hacer es lo siguiente eh, como os decía bueno, lo que quiero que os imaginéis ya de principio es que el A más y el A menos y el B más y el B menos están como interconectados internamente en el motor, ¿vale? No voy a dibujar una bobina, voy a hacer simplemente así una raya entre los A más y los A menos y otra raya azul entre los B más y los B menos, ¿vale? Entonces, de tal forma que la corriente entra por el cable A más y cruza por aquí y sale por el A- Entonces lo primero que tendremos que hacer será conectar el A más de aquí con el A más del motor, ¿vale? Ya os digo, el orden de los cables y demás eh, no importa demasiado siempre que tengáis las bobinas bien localizadas Y entonces lo siguiente que habría que hacer sería sacar un cable del A- vale a la más del otro motor y de aquí sacaríamos un cable a la menos del driver de tal forma que la corriente entra por aquí sigue por aquí baja por aquí cruza el motor 1 sale por el otro extremo de la bobina de este motor viene por aquí entra a la bobina a la misma bobina del otro motor cruza todo el motor y sale de vuelta para el driver y entonces ahora tendríamos que hacer lo mismo, pero con la bobina B, exactamente lo mismo. Y esto sería exactamente lo mismo en caso de que tuviéramos motores a mayores. Es decir, en vez de aquí volver ya al driver, pues seguiríamos al siguiente motor y ya de ese último, pues volveríamos al driver. Lo que aquí tenéis que jugar muchas veces es que, eh, por ejemplo, si tenéis los motores enfrentados, es decir, queréis montar estos motores tal que así pues lógicamente las bobinas aquí se van a invertir, porque si no, pues un motor os va a girar en este sentido y el otro os va a girar en este sentido. Entonces, si queréis que los dos giren en el mismo sentido, pues tenéis que tener en cuenta también la orientación de los motores a la hora de eh, generar el cableado. Eh, y nada, básicamente, esto sería un poco como... Eh, gestionar la conexión de motores en paralelo o en o en serie y entonces ahora ya por último quiero quiero digamos deciros cuando yo utilizaría eh, una conexión en paralelo y cuando utilizaría una conexión en serie el primer ejemplo sería esta máquina yo en esta máquina tengo dos motores en el eje y que me mueven todo este carro adelante y atrás entonces como el eje y es un eje que está constantemente en movimiento porque al final estamos imprimiendo y está constantemente cambiando de dirección y demás yo estos cables estos motores en esta máquina los conecto en serie entonces un consejo que ya os quiero dar antes de de nada es que para evitaros eh, liaros con los colores porque en este caso pues, por ejemplo los motores están en serie pero es que además están enfrentados, es decir, tienen que girar en sentidos contrarios para que el eje se mueva adelante o atrás. Entonces, para evitarme evitarme errores con los colores de los cables y después de tener que andar soldando y soldando, lo que hago es que aquí en el conector directamente... Yo lo desconecto y estos conectores tienen aquí como unas patillitas que podéis levantar y podéis retirar los cables. Entonces lo que hago es eh, invertir el color de los cables aquí para no tener que andar haciendo historias con el cable, con, los, con las soldaduras y directamente en las soldaduras soldar eh, el color con color como correspondería. Vale, entonces, ¿cuál es la ventaja de conectar algo en serie eh, frente a conectarlo en paralelo en este caso en concreto? Que al conectarlo en, en serie, pues le vamos a exigir mucho menos al driver. Porque al conectarlos en, en serie, pues el mismo amperaje llega a los dos motores. Que si los conectáramos en paralelo, pues necesitaríamos el doble de amperaje para que los motores eh, tuvieran la misma fuerza. Vale, entonces en este caso eh, sería recomendable eh, colocarlos en serie. También recordad que no es lo mismo eh, el caso de tener varios motores en el eje X o en el eje Y, por lo que os comentaba, porque al final son ejes que están cambiando constantemente de dirección y se mueven muy a velocidades relativamente altas y con lo cual necesitamos que esos motores tengan fuerza suficiente que un eje Z, por ejemplo, o, o un extrusor, vamos, que normalmente son ejes que tienen una velocidad de movimiento constante o que por ejemplo como el eje Z que simplemente se activa de cuando en cuando eh, cuando hacemos un cambio de capa o, o una retracción o algo de ese estilo vale, en ese caso eh, siempre que el driver tenga fuerza suficiente y no tengamos problemas pues podéis conectarlo en paralelo perfectamente porque al final es mucho más sencillo la conexión en paralelo que no la conexión en serie, por el tema de por qué nos podemos liar con los colores y todo ese tipo de, de, de cosas. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si tenéis alguna otra duda, eh, pues me la podéis dejar en los comentarios, y, y nada, yo tampoco soy experto electricista en estas cosas, lo que sea al final, lo sé sea, de pues de cacharrear con las máquinas, probar cosas y demás Entonces bueno, os podré ayudar hasta cierto punto eh, y, y básicamente lo que os dejo en este vídeo es eh, una opinión personal Fruto de la experiencia que yo tengo de montar este tipo de cosas Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo Y os dejaré abajo en la descripción un enlace a la web de static Staticboards Que había un post, si no recuerdo mal de, hablando de temas de motores paso a paso Y demás, que estaba bastante completillo Y nada Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo